Muy bien, el ejercicio me está dando a cabo una ecuación cuadrática de esta manera, esta ecuación cuadrática aquí vemos un término o una expresión de k, un 2k más 5, nos piden hallar el valor de k de tal modo que una raíz una raíz de esta ecuación excede a la otra raíz en 3 unidades, esto lo podemos escribir así, la primera raíz x1 excede a la otra raíz en 3 unidades, quiere decir de que una de ellas menos la otra es igual a 3 unidades eso se refiere con la, con el término excede <coughs> bueno para esto vamos a tener que utilizar la ecuación cuadrática una raíz se puede escribir como menos b más raíz del discriminante o menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a podemos notar que hemos reemplazado el valor de una raíz eligiendo el signo más para el discriminante y el, el valor de la otra raíz eligiendo el, el negativo <coughs> el siguiente paso es eliminar lo que se tenga que hacer ¿no? por ejemplo, el primer término no tiene ningún signo negativo así que lo que vamos a utilizar es el menos lo vamos a aplicar al menos b y al raíz cuadrada del discriminante menos con menos da más menos con menos da más luego podemos ver de que se puede anular menos b con más b y luego tendríamos el doble ya que se está repitiendo este término se repite dos veces y sabemos de que el discriminante es b cuadrado menos 4ac pero antes de reemplazar el discriminante vamos a elevar al cuadrado y antes de elevarlo al cuadrado este a tendría que haber pasado aquí a multiplicar al 3 Y así se puede cancelar la raíz cuadrada Elevando al cuadrado tendríamos 9a cuadrado Y acá b cuadrado menos 4ac Porque eso viene a ser, esto viene a ser el valor del discriminante ¿Ya? Todo eso es el valor del discriminante Bien, ahora vamos a reemplazar los valores de a, b y c ¿Quiénes son a, b y c? Bueno, los tenemos acá El valor de c viene a ser 1 No se ve pero se sobreentiende que es 1 Y este sería el valor de b Y este sería el valor de c muy bien, reemplazamos, el valor de b viene a ser 2k más 5 está elevado al cuadrado y luego sigue menos 4ac, o sea, en el, el producto de k con 1 4 por k por 1 ahora, bueno, claro, faltaba el a, el a que vale 1 sí, Aquí está. el a lo reemplazamos por 1, el c lo reemplazamos por k el b por 2k más 5 y ya tenemos una ecuación de una sola incógnita en la, en la variable k desarrollando el binomio aquí estoy tomando el 20 con el 4 20 menos 4 es igual a 16k 25 menos 9 16 le podemos sacar cuarta ya está cuarta de 4 1 cuarta de 16 4 y luego el 4 baja a dividir es como si se cancelara porque decimos 0 entre 4 ese es un cuadrado perfecto ¿sí? porque ese tiene raíz exacta y el acá también y la raíz de 4 es 2 y 2 por 2 es 4 ahí está el doble del producto del primero por el segundo, o sea el binomio de, de Newton bueno, de ese modo tendríamos k más 2 le sacamos raíz cuadrada a ambos lados y tendríamos k más 2 igual 0 y por tanto k vale menos 2 ese era el valor que nos estaban pidiendo ya solamente me pedían hallar el valor de k como pueden ver acá solo me pedían eso y pues ya acabamos de encontrar de que el valor de k viene a ser este, menos 2 muy bien, ahora en este ejercicio número 2 tenemos este, este conjunto Ese conjunto es el conjunto A formado por todas las x de los reales, tales que tal es que verifica esta ecuación cuadrática con coeficientes con estos coeficientes que está en función de una, de un parámetro m donde m es un número real ya. y según según este dato del, del conjunto a nos piden hallar los valores los valores de m para que a sea un conjunto unitario o sea, un conjunto de un solo elemento Dice construir dicho conjunto O sea, en otras palabras, hallar el valor de A Dado por extensión Porque aquí está dado por comprensión Muy bien, entonces dice de que El conjunto A es un conjunto unitario Significa de que De que esta ecuación Debe tener un solo, una sola raíz Solo debe tener una sola raíz Y eso solo se da cuando Cuando el discriminante Es igual a cero o sea cuando b cuadrado menos 4C igual a 0 <coughs> donde el B viene a ser donde el B viene a ser todo esto, todo este coeficiente con todo y su signo todo este, ese sería el, el A. eso viene a ser el A, esto viene a ser el B y el que no se ve acá se sobreentiende que es 1. Ese sería el, perdón, ese sería el A y este viene a ser el C. ABC, ya está. Todo esto viene a ser los coeficientes de la ecuación y pues entonces solamente voy a reemplazar. El B viene a ser, este, el valor de B ya lo pongo sin el signo porque como C elevado al cuadrado siempre se va a obtener un número positivo. El A vale 1 y el C se reemplaza por 7, por todo eso. ¿eh? Y ya está. Bueno, esto es igual a 0. Hemos reemplazado el B, hemos reemplazado el A, hemos reemplazado el C. Y el 0, bueno, todo lo demás, todo, eso, todo, eso, todo lo estoy manejando como si fuera una ecuación. Bien, entonces ahora sí, vamos a, esta, a concentrarnos ahora en este en esta ecuación que solo tiene una incógnita, la incógnita M. O sea, como pueden ver acá, he utilizado el binomio al cuadrado, el cuadrado del primero, el doble producto y todo eso. 4 por 7, 28. Puedo utilizar la propiedad distributiva: 4 por 7, 24, 28 por 3 menos por más da menos 2 por 28 56 términos semejantes estos dos términos semejantes a la hora, a la hora de restarlo me va a dar menos 32 menos 32 m 36 m va adelante 4 menos 84 menos 80 pero vamos a ordenar acá creo que ya tenemos a la cuadrática ahí habría que resolverla se le puede sacar tienen cuarta, todos ellos tienen cuarta a ver veamos, si le sacamos cuarta sería 9 si le sacamos cuarta al 32 8 y si le sacamos cuarta, 20 a ver intentemos cuando si uno le pongo 9 acá el otro 1 18, ajá, perfecto entonces ahí tenemos a la hora de multiplicar en aspa tendríamos 18 10m para que me dé menos 8 este debe ser negativo o sea que esto debe ser menos 2 ya está. Entonces los factores serían m menos 2, 9m más 10. Igual a 0. Así. Los valores de m serían m igual a 2 o m igual menos 10 sobre 9. Ahora recordemos lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Dice. Hallar los valores de m. Hallar los valores de m para que para que sean un conjunto unitario y bueno se garantiza de que será unitario porque hemos igualado a cero su discriminante de esa ecuación cuadrática y los valores de m que nos están pidiendo son justamente esos dos y ahora sí verifica al final en el creo que en el, en el mismo libro de Figueroa aparece la, la clave de respuestas Bien, vamos a pasar al siguiente muy bien ahora sí vamos con el ejercicio número 4 tenemos esta ecuación cuadrática que tiene coeficientes con expresiones de, de un factor K de un parámetro K. Y dada esa ecuación nos piden hallar la suma de las raíces sabiendo que estas raíces son inversas. Bueno, las raíces son inversas. Dice que una de ellas es la inversa de la otra. Este es el, esto viene a ser la condición del problema. Lo cual indica que X1 sub 1 multiplicado por X2 sub 2 es igual... A la unidad, x1 por x2 es igual a la unidad, y el producto de las raíces es igual a, a sobre c o c sobre a sobre c sobre a. Sí, por la teoría, una teoría de las ecuaciones cuadráticas, el producto de las raíces es c sobre a. Vamos a identificar quién es el A. Vendría a ser ese. Para el B tendríamos esto. Hay que extraer el factor común X. Me va a quedar 4 menos 4K. Y el C. Ahora sí, podemos reemplazar. El C vale K menos 2. El a vale 2k más 2, 1 es 1, sumamente sencillo, ¿no? El denominador pasa a multiplicar, este k pasa a restar y el 2 pasa a, con signo cambiado, menos 2 menos 2 sería menos 4 y, y así. Hemos hallado el valor de k, ahora revisemos si es lo que nos piden allá, hallar la suma de las raíces. Mm, bueno, no nos pedían el valor de k, solo la suma de las raíces. Bueno, para hallar las raíces, ¿habría que reemplazar en la fórmula cuadrática? No. No, no, no necesariamente La suma de las raíces tiene una fórmula La fórmula para la suma de las raíces es de la siguiente manera Menos B sobre A Vamos a copiar esto Bien, ahora sí podemos reemplazar el valor de B y el valor de A que viene a ser Se puede factorizar, bueno, bueno ya está Simplemente reemplazamos el valor de K Como K vale menos 4, sería menos 4 por menos 4, 16 positivo Menos 4 por 2, 8 ¿Sí? Porque K vale menos 4 <coughs> Menos 8 bueno, arriba sumamos y me va, a, me va a quedar 20. Abajo, menos 6. Menos con menos se cancela. Le sacamos mitad 10, mitad 3. 10 tercios es la respuesta. Así hemos resuelto el ejercicio número 4. Solamente nos pedían la suma de las raíces. ¿ya? La suma de las raíces, x1 más x2, es justamente 10 tercios. ¿Ya? Verificar por ahí si es que no hay algún error, porque yo solamente estoy... Enfocándome en el planteo sí, Porque eso pueden justificarlo O digamos constatarlo con el, con el libro Muy bien, ahora para el desarrollo de la número 7 Tenemos esta ecuación esta ecuación Y además nos están pidiendo el valor de m El valor de m que aparece acá ¿sí? El valor de m de tal modo que se que se cumpla esta condición de acá bien ah, Bueno, acá dice de que a, coma b es el conjunto solución de esta ecuación. Significa de que a de que a es el x1 y el b, el x2. O sea, a y b son las raíces de esa ecuación. Por eso dice que es, claro, conjunto solución. Todo conjunto va entre llaves. Aquí no han puesto llaves. Ya está. Muy bien. Entonces, habría que reemplazar el x1 y el x2 acá, pero como que no conviene mucho. ¿no? Bueno, la condición me está diciendo algo acá. Veo que todos tienen tercia. Todos, todos efectivamente tienen tercia. Todos sus coeficientes. Vamos a sacarle tercia ahí. Me va a quedar 3ab cuadrado. A elevado al cubo. A cuadrado b. B cubo. Ahora le vamos a sacar tercia. Tercia. Tercia de 19 es 6. Sobrando 1. Y tercia de 2 es 4. Vamos a ordenarlo acá. Se pueden dar cuenta, hemos, hemos pasado este por acá Este aquí lo hemos puesto por ahí Y este lo hemos puesto por acá Y este bueno en el mismo lugar <coughs> Todo esto de aquí es conocido Es un producto notable es, el, es la suma ¿La suma de quién? De A más B elevado al cubo O binomio al cubo Y le podemos sacar raíz cúbica a ambos lados Porque sabemos de que el 64 es un cubo perfecto si le sacamos raíz cúbica es como si se cancelaran, los, si se cancelaran los, los exponentes. Sabemos de que esto es la suma de las raíces, suma de raíces. Y si son suma de raíces es menos b sobre a. Estoy usando mayúsculas para no confundir con el a y b originales. <coughs> menos b sobre a igual a 4. ¿Ya? Ahora ya podemos reemplazar. pues Esto viene a ser el a. Todo esto de acá viene a ser el b. Todo esto viene a ser el C. Ya tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C. Bueno, el menos B sería quitarle el signo al 2. O sea, 2M más 1. Arriba tendríamos 2M más 1 porque es el valor de, de B. El valor de A sería... Acá dice que es igual a 3. Y listo, no hay nada más fácil que esta ecuación. 3 por 4 12. uno vas a restar. M es igual a 11 sobre 2. Y así... Hemos llegado a la respuesta, así hemos resuelto este ejercicio 7. Bueno, pasamos al siguiente. Muy bien, acá en el ejercicio 10 tenemos R y S son las raíces reales de esta ecuación. Y además R, R-K, S-K son las raíces reales de esta ecuación. Notemos que hay varios parámetros acá, está el R, está el S, está el K y por último introducen otros parámetros más, el P y el Q. Pero además me están diciendo de que P es igual a 0 Y según eso nos piden hallar el parámetro K Entonces no parece tan difícil Porque podríamos reemplazar rápidamente el P igual a 0 Y entonces se, se vuelve más fácil esa, esa ecuación Me parece que aquí está la clave A ver, veamos La ecuación es X al cuadrado más PX más Q igual a 0 Y dice que P vale 0 Entonces reemplazamos 0 con lo que tendríamos Tendríamos ya las raíces de la ecuación De esta ecuación Y además dice que tiene dos raíces reales Ya está Hemos encontrado dos raíces reales La primera es igual a negativo Y la otra es Vamos a llamarle x1 Raíz cuadrada de menos q Bien, luego Bueno Dicen de que las raíces de esta ecuación de acá Es r menos k y s menos k Así que vamos a reemplazarlo, pues. Sí, R menos K, R menos K. S menos K, S menos K. Ahí están, ahí están las dos raíces. Ya. R es igual a. Despejando R tendríamos. Ya está, ya está R y S. Podemos notar de que se repite este término. No, sola, no solamente se repite, sino de que son opuestos. Aquí tiene signo negativo y acá tiene signo positivo lo que indica de que si sumamos, ¿qué pasaría si sumamos? Si sumamos se va a cancelar, pues se va a cancelar por ser opuestos. Y quedaría indicado el k y el s. Mejor dicho, el, el k dos veces, ¿no? O sea, 2k, sería. 2 2k, hemos sumado, ¿no? Sumando miembro a miembro, hemos llegado a eso. R más S es igual a 2k. Y acá está RL, esa ecuación tiene por raíces reales r y s. La suma de las raíces, ¿no? La suma de raíces es menos b sobre, sobre a. Y esta es la ecuación. x al cuadrado más bx más c igual a 0. x al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces ahí vemos de que a vale 1. b mayúscula vale b. y c mayúscula vale c minúscula ya, bueno, entonces solamente importa el a y el b nada más ¿no? solo importa el a y el b, reemplazamos reemplazamos el b que viene a ser b minúscula reemplazamos el a que vale 1 y ya está, por lo tanto k es igual a menos b sobre 2 ese sería el valor de k Sí, nos pedían allá el valor de K nada más. No tengo el valor de B. Nadie me da el valor de B, así que me parece que queda indicado. ¿Sí? sí. queda indicado. En ninguna otra parte se utiliza el B. B medio sería. Ya está. esa vendría a ser la respuesta. Pues bien, hasta aquí ya hemos completado cinco problemas, los próximos cinco problemas los estaré colgando mañana, me parece, porque es suficiente por hoy. Bien, entonces hasta la próxima.